Y habla de los ciclos cósmicos en una forma muy clara. Uno de ellos es, le llaman el sol de agua, y fue dominado por Chalchí que es la deidad eh, femenina compañera de Tlaloc, aquí no muy claro la escena, desciende y está causando una gran inundación y destruye a los habitantes de esta época que eran eh, gigantes. El siguiente sol estuvo dominado por Quetzalcoa, aquí lo vemos con rayos solares, y con una cola de serpiente, quien produce una serie de vientos y los habitantes de esta era, eh, al terminar esta era, se destruyen y se convierten en moros. Todavía en algunas regiones de Oaxaca conservan algunas de estas historias. Otra era que eh, fue destruida por Sutecuchi, dios del fuego, quien trae acá un, eh, un, este, una jícara derramando fuego. Esta pareja son los únicos que sobreviven y dan origen a la generación en los siguientes siglos cósmicos. Este es el último, donde... Xochiqueta, que es la diosa de la tierra, pero también de los pecados, porque recordemos las faltas que cometió Petzalcóatl, es la que destruye esta época, siempre destruida por eh, grandes cataclismos, lo cual también reforzaba mi teoría de que las epidemias, había, y la misma guerra de conquista, pues había sido vista como un cataclismo, y el poder español era un nuevo poder. Bueno, aquí solo para reforzar la idea indígena y responderle un poco a Camila Tauso, en este mismo códice vaticano encontramos este texto sobre Quetzalcóatl que refieren a él diciendo que dicen que caminando llegó Quetzalcóatl al mar Rojo, por eso le llaman Tlapada. Dicen que al tiempo de su entrada dijo que se esforzaran en esperar su reto o sea si sí había esa idea de que el Salcoa no tenía de realizarlo. entonces fue cortés o no es un códice histórico aquí es solo un ejemplo de lo que van refiriendo cada uno de sus los ciclos de los años ¿no? las conquistas que realizan en esos años los eventos más importantes aquí yo les lo que conquista y así van año por año hasta alrededor de 1560 registra la conquista aquí le están ofreciendo un collar al español en el año 1 aquí en el año 2 no, si sí, hay símbolos de que es un año terrible con esta serpiente bajando del cielo la matanza del templo mayor entonces en el ministerio dice buscando la interpretación indígena de una razón pues no la encontré. Encontré las referencias a la terrible epidemia de 1545, que fue la muerte de este señor y la cantidad de personas que fallecieron en estos dos años. Y esa fuente llega hasta mil, desde 1194, esta conciencia histórica verdaderamente impresionante hasta 1561, pero no respondió a mi planteamiento, a mi hipótesis. Ahí sí la conquista es dramática, pero no ha sido un sol. Y hay otras muchas fuentes que hablan de los soles, ya no los no son sumamente complejas. La historia de que fue encontrado como un francés y traducido al francés, el contenido es nuevamente norteamericano, pero es una traducción, etcétera, y otras fuentes más. Y dice, bueno, esta era mi duda. Lo ¿no? que le decía, no, seguro y con eso ya voy a interpretar la conquista. Pero, pero no, en realidad las fuentes me iban demostrando que no había sido así. En esta precisamente está el Shif, que se calcula escrito en 1543 20 años después de la guerra. y se Preguntando a los viejos cuándo sería el fin, dijeron que no sabían, sino cuando los dioses se acabasen y cuando Tezcatlipoca se robase el sol, entonces sería el fin. Pero no la conquista, escriben 20 años después de la conquista, siguen pensando en términos totalmente mesoamericanos y la conquista no es vista como un nuevo sol aquí hay otro texto de, de Sagún, dice, en Tula reinó muchos años un rey llamado Petrarcoa que, que fue esta ciudad destruida y este rey orientado dicen que caminó hacia el oriente que se fue a la ciudad del sur y, luego, y dicen que es vivo y que ha de volver a reinar y así hoy lo esperan. Entonces, en realidad, mismos informantes de Sagur están contradiciendo lo que en otras páginas anteriores habían dicho. Dice, y cuando vino don Hernando Cortés, pensaron que era él, o sea, un tiempo sí pensaron que era él, y por tal lo hasta que su conversación los desengañó. No tanto la guerra, sino el, el ver que él no sabía de los dioses, no sabía de los calendarios, no sabía de la cultura indígena. Entonces fue esta comunicación lo que nos hizo decir, este no es Txalcón. Tal vez algunos nos confundimos, pero no es él. Bueno, las dudas. En realidad, como les decía, mi hipótesis no resultó, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué aceptaron realizar tantos cambios en su cultura por ejemplo no tenemos muchas fuentes tempranas del siglo XVI pero las que hemos visto pero nos faltarían muchas muchas, pero la arquitectura es también un lenguaje simbólico tenemos cantidad de iglesias y monumentos del siglo XVI, algunos empiezan a construirse por 1520 pero menos pero hacia 1550 hay una furia constructiva ¿Por qué lo hacen, no? En medio de, después de las epidemias, después de terribles acontecimientos, como, bueno, nuestro poder terminó, tenemos este nuevo poder, pero nosotros seguimos siendo indígenas, sigue siendo nuestra cultura indígena, seguimos siendo mexicas, lateloncas, etc. No nos han destruido. Construyeron esta maravilla que seguro ustedes conocen, que significó un trabajo inmenso. Después, esta iglesia también la conocen, eh, la cochaguaia gastaron cantidades de dinero en ornamentar su templo. Tenemos cuenta la de Tecupan. Mi pregunta es, ¿por qué lo hicieron si después de toda esa conquista tan dramática, aceptar estos elementos de los españoles? Y luego, ¿cuándo era el sol? El fin del sol indígena, de este periodo de el poder de una cultura viva y con fuerza yo no sé eh, pienso que a mediados del siglo XVII cuando la población ya estaba en, en sus límites más bajos de las epidemias el sistema español iba cobrando más fuerza, pero no sé porque la fuente dice 1521 algunas no tienen fecha ¿cómo vieron de años después sus sitios arqueológicos? Bueno, vamos a, a cambiar de época y a mirar la tradición oral a principios del siglo XX y ver cómo, eh, en este caso, los zapotecos de Mitla, cómo interpretaron su historia pasada. Dice, en un texto recopilado por Ernst Parsons, quien escribió un libro muy bueno sobre Mitla, dice, los antiguos, los que construyeron el templo, el, la, la ciudad prehispánica, cuando el sol salió por primera vez, los constructores y toda la gente que entonces vivía se fueron bajo tierra y se convirtieron en piedras. Entonces, durante el siglo XVI, a pesar de todo lo que había pasado, ellos no consideraron que era el fin de su cultura. De hecho, en el siglo XVI sigue siendo muy fuerte. Tenemos miles de documentos de pinturas, de códices, etcétera, que lo prueban. Pero en algún momento pensaron que ya era la oscuridad de su cultura y que sus antepasados se habían ocultado bajo tierra. Como de hecho lo, lo constataban en las ruinas. ¿no? En Tentipac, hace poquitos años, con una señora que le vendía tortillas y llega muy grande de edad y le dije que si no platicábamos y aceptó la, y la logré entrevistar, me dio esta leyenda. Y dice, de que empezó el mundo, la segunda época somos nosotros. La primera, la original, fue oscuridad. En aquel tiempo no había sol, no había lucero, no había luna, solo la oscuridad. Entonces, cuando el resplandor del sol ya venía, todos corrieron, se enterraron, por eso se encuentran bajo tierra. Y cuando salió el sol, desapareció. Entonces, es en realidad hasta no sé, entre el siglo XVII y el siglo XX, cuando los indígenas empiezan a considerar que su cultura se ha muerto. Bueno, ustedes pueden constatar que no se ha muerto, pero muerta en el sentido de ser una cultura poderosa, para la gente campesina, para la gente sencilla, que no son intelectuales, era el fin de su historia, lo vieron así en el siglo XX, y buscando en otros etnógrafos, no tengo datos del centro de México, pero por ejemplo, Monaghan, que trabajó en la Mixteca, lo que separa una era de otra era es que la gente se bautice. Los que no están bautizados pertenecen a una era anterior, los bautizados ya pertenecen a nuestra era. Entonces, y así hay otras muchas de los mayas, he encontrado de los mayas aquí en Oaxaca varias pruebas, y contar también esta tradición oral. Bueno, pues eso es todo. Este, tal vez tengo más dudas. Las fuentes nos dan varias interpretaciones. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Pues solo Dios sabe. Bueno, muchas gracias.